Hola, oh, muy buenas. En este mini vídeo vamos a comenzar el estudio de los grandes vasos. Los grandes vasos van a estar formados por arterias y venas que entran y salen directamente del corazón. ¿vale? Aquí, bueno, pues tenemos que las sierras, bueno, están representadas aquí, tenemos estos grandes vasos que entran directamente, ¿vale? Salen directamente. Vale. esto sale en, es otro vaso que sale directamente, ¿vale? y bueno pues lo que vemos es que eh, en este caso bueno pues eh, este gran vaso que sale del ventrículo izquierdo bueno pues tiene una serie de ramificaciones, vale, bueno pues todos los vasos van a tener una serie de tributarias y de ramificaciones que bueno pues eh, será eh, estudio en otro, en próximos vídeos pero no ahora lo que sí nos va a interesar a, eh, simplemente bueno pues indicar que estos grandes vasos van a estar involucrados con distintos sistemas circulatorios. ¿vale? Entonces, eh, comentar que si eh, los grandes vasos o sea, los vamos a asociar con eh, el cuerpo, pues hablamos de, como en este caso, hablamos de, eh, podemos hablar de eh, sistémico. ¿no? Y por tanto, hablaremos de eh, pues, circulación sistémica. Si a estos grandes vasos los vamos a asociar con el pulmón, ¿vale? hablaremos por tanto de pulmonar ¿no? y por tanto será circulación pulmonar. Y si eh, estos grandes vasos también nos vamos a poder asociar con el corazón, o sea, con, eh, bueno, con aquellos vasos que eh, vayan a aportar irrigación o nutrición, pues hablaremos también de una circulación coronaria. Bueno, pues hasta aquí este mini vídeo. Vamos entonces ahora a profundizar en los siguientes vídeos en lo que es la circulación sistémica, la circulación pulmonar y la circulación coronaria. ¿De acuerdo? Nada, hasta el siguiente vídeo chicos.